Amigos, ¿cómo estáis cracks? Espero que todos estéis súper súper bien Y quiero darles la bienvenida a esta nueva pequeña serie de Fortnite Donde estaremos hablando de los orígenes de las skins de Fortnite De dónde provienen las skins de Fortnite O al menos las más importantes Y descubriremos secretos que literalmente nadie os ha contado sobre Fortnite ¿Cómo es que estos personajes llegan al mapa? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vienen? Todo alrededor de los personajes de Fortnite que siempre se han preguntado y nadie les ha dado respuestas. Y esta serie no podíamos empezarla con otra persona que no fuese Lexa. Uno de los personajes más misteriosos que han aparecido esta temporada. Y hay mucho por revelar de esta skin. Tenemos información increíble sobre Lexa. Os pido un super like al vídeo para que se posicione correctamente y si no estás suscrito tienes que suscribirte para no perderte nada de todo lo que estaremos subiendo al canal. Se vienen cosas demasiado tochas hermano. Si te gusta Fortnite, si te gustan las teorías y las historias de Fortnite necesitas suscribirte a este canal porque todo, absolutamente todo lo descubrimos aquí. Empezaremos escuchando el audio de la cinta sobre Lexa. Informe de realidad 982. Sabéis, al principio pensaba que tenía que haber, no sé, algún tipo de error. La caza recompensas a la que estoy siguiendo tenía que ser una sociópata sin piedad, ¿no? Pero Lexa... Bueno, parece que viene del planeta amistad. En serio, si me dijerais que su mejor amigo es un gato mágico que habla, no me sorprendería lo más mínimo. Pero, como ya he descubierto en persona, no hay que dejar que su personalidad jovial te engañe. Porque cuando Lexa no está contenta, la cosa se pone fea. En serio, terrible y espeluznantemente fea. Obviamente, el audio nos habla sobre las características de Lexa. Además, es la última de las reclutadas para Cóndor. Los personajes del pase de combate, me refiero. Así que al parecer, Lexa... ...se ha ganado la confianza de la orden en Fortnite... ...es decir, nos habla sobre que Lexa realmente se ha hecho amiga de él... ...si no, no hablaría tan bien y tan detallado sobre Lexa... ...al hablar y tener contacto con ella, sabe que realmente es buena persona... ...o eso quiere parecer... ...por si no sabían, Lexa está justo en la cabaña del cazador de Fortnite... ...por ahí la encontraremos en todas las partidas... Y aquí empieza lo interesante. Hemos descubierto el chat secreto de Lexa en Fortnite. Lo que debemos hacer para lograr desbloquearlo es tan simple como eliminar a los guardas y e. O, a los bots. Después lograremos desbloquear la conversación. Al matar a los matones, Lexa, en forma de agradecimiento, nos revelará el secreto que están viendo ahora en pantalla. Les voy a traducir. No, no confío en ellos ni un poco, esta gente está causando muchos problemas, ¿crees que podremos enfrentarlos? ¡Gran trabajo ahí fuera! Todavía no puedo entenderlos, están trabajando en algo o en alguien ¡Buen trabajo! Eres un gran cazador de recompensas No tengo ni idea de cuál es tu propósito, pero estoy seguro de que no es bueno me pregunto cuánto tiempo les llevará a recuperarse de esto. Estos matones están mucho más locos de lo que pensaba. Gracias por mirar esto, llegaremos al fondo. ¿Crees que puedes manejarlos? Bueno, esta parte final la verdad es que no sé si está bien traducida y no la entiendo. Pero por lo demás, gracias a esto, sabemos quién es el padre de Lexa en Fortnite. Y aquí llega el punto súper, súper interesante. ...del video. Vamos a leer la descripción de Lexa, que esta nos revela algún dato muy interesante. Armada con una actitud intrépida y una armadura cibernética construida por su padre, Lexa siempre está lista para agregar otro trofeo a su muro. Mmm... ¿Se fijaron en que el camuflaje de una de las recompensas del pase de batalla pone esto? Cuando se trata de cazar primates, nada supera las creaciones de papá. ¡Uh! Como veis, el padre ya está teniendo más importancia al parecer en el juego. Uh, veamos qué más podemos descubrir del padre de Lexa en su mochila. Aquí está. Papá siempre dijo que los neutrinos eran la clave. Oh, ¡Oh! ¡Realmente se está poniendo muy intensa la cosa! Además, en la estela de Lexa encontraremos algo súper extraño llamado objetivo localizado. ¡Uh! Recordar esto, porque esto va a ser interesante. Y su descripción es caída en picado con precisión láser. Ojo, ojo, uh, esto me recuerda al primer evento de Fortnite El primer evento de todo Fortnite Donde vimos a los mismos láseres dirigirse al mapa de Fortnite En este primer evento, el que estaba dentro de la nave conduciendo, si no recuerdo mal Era uno de los visitantes, ¿cierto? Quiero ver ese vídeo de nuevo Quiero ver ese vídeo otra vez Amigos, oh, amigos, esto es del primer evento de Fortnite jamás visto. No sé si saben siquiera la temporada que era de Fortnite. ¡Es una locura! Vemos como la nave baja del cielo y se dirige a un punto fijo con un láser que dirige la trayectoria. Y realmente estamos convencidos de que el creador de Lexa debe ser uno de los personajes más antiguos el científico es quien dirige la nave y quien ha construido las naves láser recordemos cómo el director mundial de fortnite hace unas semanas donald mustard puso algo que realmente nos impactó a todos todo está conectado presten atención la historia está a punto de ponerse en marcha los siete llevan con nosotros desde el principio y uno de ellos es el científico. ¿Por qué será que además en el tráiler de esta temporada Ramírez cuando llama a John Jones le dice que no llamen la atención de los siete? ¿Qué tendrían que ver aquí si no es por punto cero y por Lexa? Precisamente John Jones nos muestra que una de las reclutadas de la Orden es Lexa, la última de las reclutadas justamente. ¿Por qué? Porque así ha tomado más tiempo en crearla. El científico. Y al ser creada por el científico, todo tiene sentido. Y no solo es... Y no solo es todo teoría. Hay coincidencias muy muy similares entre la skin del científico y la skin de Lexa en Fortnite. Como por ejemplo, los colores de las skins base y la skin a máximo nivel también son iguales en color. La mochila de Lexa es justamente igual que el símbolo que tiene el científico detrás en la espalda. Por eso el científico creó a Brutus hace tiempo, él fue quien lo construyó y ahora tenemos otra recreación de Brutus donde está Lexa en el mapa. My God. Amigos, este vídeo creo que se nos ha ido de las manos. Literalmente, creo que nadie había hablado de esto nunca. Creo que hemos sido los primeros de la comunidad de Fortnite España en descubrir este secreto. Y hemos sido nosotros, la amada fucking Neox Army. Envíenle este vídeo a sus youtubers favoritos para que reaccionen en directo, para que todo el mundo vea la historia que hay detrás de Fortnite. Y quién ha sido. ¿Y quién la ha descubierto? Queda esa misión en sus manos, familia. Nos vemos en el siguiente video. Un besito a todos y...